mi patria tengo fe en Chile y su destino superarán otros hombres en este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde cruce el hombre libre para construir una patria mejor Es un día muy doloroso por los crímenes atroces que cometió la dictadura. Hoy día es el día más triste para muchos de nosotros. Tenemos muchos compañeros caídos, muchas familias sin justicia. La muerte del presidente Allende nos afectó mucho, pero provocó lo que provoca hoy día, una reacción del pueblo y un reconocimiento a su labor y su tarea él murió cumpliendo su deber y nosotros también tenemos la sensación, tenemos el espíritu de también de cumplir con nuestro deber hasta el fin. Nosotros conmemoramos la existencia de figuras políticas como Salvador Allende que nos entregan un ejemplo de vida y un ejemplo de cómo hacer política. En este Chile de hoy donde los políticos están al servicio descaradamente de la, de la clase empresarial nosotros queremos rescatar la política al servicio de los trabajadores. Yo pienso que lo que va a dejar el que Allende fue una de las personalidades más importantes del siglo XX, un demócrata que dio su vida por la democracia y por los cambios, y lamentablemente que todavía sigue habiendo una derecha que sigue justificando la matanza, la destrucción, el golpe, la destrucción de la democracia, hablando de errores, hablando de algo inevitable. Creo que... Durante los tres o los tres años del gobierno de la unidad popular, lo que hizo Allende fue entregar el poder de aquellos que nunca habían tenido el poder al pueblo. Y hoy día el compromiso de reafirmar eh... Eh, ...nuestra decisión de seguir luchando... ...no solamente porque haya verdad, justicia, memoria... ...sino que porque también algún día podamos concretar... ...el proyecto de vida por el que murieron nuestros compañeros... ...que era un Chile de justicia, de igualdad... Eh, ...un Chile con dignidad para todos los trabajadores... ...donde la educación sea gratis, como era antes... Eh, ...donde la salud sea gratuita y de calidad... Eh, ...y en donde recuperemos todos nuestros derechos... ...y nuestras riquezas que nos fueron arrebatadas... ...por la dictadura... ¿En tu escucho personal crees que va a haber justicia en este país en algún momento? No, porque hay un pacto de silencio y mientras hay una derecha que, que blinde, no toda la derecha, pero aparte de que blinde esto, que lo legitime y lo justifique, no va a haber justicia, lamentablemente. Hay un sentimiento encontrado, porque mira, tuvimos 20 años en la concertación, que fueron gobiernos que tuvieron la posibilidad de haber encarcelado a todos sus responsables de los derechos humanos. Siente que es de gobierno. No solamente funcionó el gobierno, sino que también civiles traidores y cómplices de tanto asesinato. Y no hicieron absolutamente nada. Y hoy día pretenden aparecer como blancas palomas nuevamente. Es como el mundo al revés, insisto. Los, los que traicionaron, los que asesinaron, están gobernando. Y el pueblo está encarcelado. Mientras no exista un gobierno capaz de sacar leyes que obliguen a aquellos que cometieron a las más, los más atroces crímenes en este país, creo que no va a haber justicia. ...porque la justicia ha sido cómplice... ...de todos ellos... ...no, hoy justicia no va a haber... ...y justicia no va a haber... ...porque desgraciadamente en nuestro país... ...la justicia es una expresión bastante fea... ...pero se la pasan por la raya... ...esa es la verdad... ...hace 40 años que estamos esperando justicia... ...y todavía no, no pasa nada... ...yo tengo un hermano desaparecido que... ...que murió, o sea, no murió aquí... ...fue uno de los que salió herido... ...herido y hasta el día de hoy no lo puedo encontrar... ...porque yo creo que la cobardía de los militares... ...ha quedado demostrada, digamos, en estos 40 años... ...tanto por las cosas que hicieron... ...y por el silencio que han aplicado ahora en estos años... ...que no han sido capaces de reconocer... ...son seres de una profunda maldad que fueron capaces de hacer cosas terribles... ...y matar gente que lo único que tenía ideales que puede uno no compartir... ...pero no se puede llegar al asesinato, a la tortura y a la muerte... ...así que no sé si la justicia en esos términos... ¿eh? ...pero por lo menos yo creo que va a tranquilizar a la gente y a los familiares... ...que la sociedad sepa la verdad... Y que reconozca que son unas aberraciones imperdonables, injustificables, bajo ningún contexto, si era necesario o no el golpe. Todo eso son justificaciones muy menores. Eh, yo creo que las grandes alamedas las puede abrir solamente el pueblo organizado y que siga luchando. No hay otra posibilidad. No podemos esperar nada ni del cielo, ni de la moneda, ni del parlamento. Solamente debemos confiar en nuestras propias fuerzas. <risa>